A veces la carta que te sale es la buena, pero la acabas dejando, buscas una mejor. Y tomas otra carta y esta es perfecta, pero acabas dudando, así que tomas otra y adiós. La vida no juega segundas bazas. Si alguien la controla, ese no soy yo, por eso yo juego solo con mis cartas. No me gusta jugar a prueba y error, no me gusta jugar a prueba y error. A veces hay veces en que haces las veces De tipo malo, solo por callar A veces las veces en que solo puedes hacerlo de siempre son las más A veces hay veces en que haces las paces Por no perder el rumbo al hogar porque hay veces en que bien sabes que fuera solo hay frío y nada más, que fuera solo hay frío y nada más. El único modo de llegar a algún lado, a veces es solo, no dejar de andar. El único modo de poder seguir andando, a veces es solo, nunca mirar atrás. El único modo de poder mirar al frente, a veces es solo, empezar a borrar. Borrar los recuerdos que solo se pueden, con otro corazón al que poder amar, con otro corazón al que poder amar.